Hey, ¿qué tal amigos? Claro, parceros, a todo el combo de Claro Música, de Flow Latino Como siempre, aquí tenemos grandes invitados eh, Y muchos artistas Que están llevando su carrera a lo más alto Hoy es el turno para León Leiden, Hermano, bienvenido a Claro Música. Eh, bro, muchas gracias, muchas gracias y saludos a toda la gente de Claro Música que nos está viendo. Amén. Eh, León, cuéntame, ¿dónde te encuentras en estos momentos? En estos momentos estoy aquí en mi casa, en Ciudad de México, en este pequeño estudio casero, desde el cual pues, se hizo todo el álbum que, que les vengo a mostrar el día de hoy. Eso quería decirte, el álbum, el álbum, pero antes de que hablemos del álbum, cuéntame, ¿hace cuánto iniciaste en la música? ¿Cómo inicias en la música? Pues mira, para mí ha sido un, una cosa de casi toda la vida. Yo crecí en una familia de músicos clásicos este, y mi primer instrumento lo pedí de regalo de cumpleaños a los cuatro años, que fue un violín, pero yo era muy pequeño todavía para, para el violín más pequeño que había, entonces pude empezar hasta los cinco años a tocar violín. Ok, wow, ¿y, y, y aún, aún disfrutas tocar violín? Sí, fíjate que lo dejé durante un rato, pero como apenas hicimos este show junto con TikTok, sentí que era lo correcto que lo volviera a, a representar en el escenario y que lo volviera a tomar en cuenta en la música, entonces he vuelto a, a tocar violín y estoy muy contento con eso. Eso quería decirte, este, este, este, estos lives de TikTok se están volviendo muy virales, TikTok está haciendo como parte de, de que las canciones tengan más difusión, es como la app la, donde todos los artistas están como... Ahí pendientes, cuéntame sobre sobre ese, ese, ese live de TikTok. Eh, claro. vamos, vamos a vamos a que que se va a ver, ¿Qué se vio. Pues mira este concierto, un concierto virtual que organizamos de la mano con TikTok, que por suerte han sido como un pilar muy importante en el apoyo a mi proyecto. Este fue un live donde yo llevé al escenario del Teatro Metropolitan, un teatro legendario aquí de la Ciudad de México afortunadamente muchos muy, los temas de mi álbum pues em, y es un live que rompió el récord mundial por el show virtual en, en tiktok por un artista latino más grande jamás con 640 mil personas wow Estamos, 640, sumamente 640, agradecidos 000. un montón un montón un montón yo he hecho live y tengo como 200 640 mil señores récord y aquí lo hizo león león cómo te sentiste muy bien, muy contento. La verdad fue una puesta en escena bastante compleja en términos de cómo plasmar este mundo que crece en internet y que sale de una manera tan distinta en términos de cómo se forma la música. Llevarlo a un escenario y que no se pierda esta historia, esta esencia y, y con, con un equipo de gente talentosísima logramos pues llevarlo a cabo. León, ¿qué es el morro? ¿El morro qué es? El morro okay, no es lo una, menos usamos esa palabra. Es una gran pregunta. De hecho... Es una palabra muy mexicana eh, y mucha gente en Latinoamérica posiblemente no sepa qué significa, pero se refiere a un joven, a un chavito, un chamito, como dicen en Venezuela, a un joven que, que hace música, ¿no? Yo no quería en, encasillarme en el cantante, el productor, el DJ, el tal cosa, sino solamente un morro, un chavo, un joven igual que tú, que igual que todos, que, que hace música, nomás. Aquí le decimos el parcero, el parcero, podría ser ese morro allá en, en México. El parcero que hace música. <risa> el morro que hace música es tu álbum, pero hay, hay algo que me inquietó mucho cuando estaba eh, leyendo tu info y es, también compones y también produces y, y creo que en el álbum también estás bajo la producción, cuéntame un poquito, ¿en qué programa produjiste este álbum? ¿Qué programa usas para producir? Es correcto, yo utilizo Ableton Live 10, ya salió el 11, pero ahorita estoy, todavía no me actualizo, okay. este... Y en este programa, yo solamente en este programa se hizo todo el disco, no es de que me pasé al programa que para la mezcla, que para grabar, todo lo hice aquí, que se me hace increíble que se pueda hacer así hoy en día. Y desde ahí grabé las voces, produje uh. el tema, lo mezclé y lo mastericé, es decir, lo dejé pues ya listo para radio, para toda la vuelta. Ah, oh, ¿también mezclaste y masterizaste tú? Correcto. Wow, qué crack, qué crack. Eh, quiero preguntarte, ¿qué plugins qué veces te gusta usar por ejemplo en este disco? ¿Qué te gusta? Nexus, Omnisfire, ¿qué, ¿qué utilizas? Ok, ok, me encanta la pregunta, rara vez me toca hablar de estas cosas que a mí me, me gustan tanto este, En cuanto al proceso de la voz, mucho agarro plugins que, que emulan compresores como es el Teletronix, LA-2A eh, Hay una versión de Waves que es el CLA-2A, que es mi favorita, también mucho de Universal Audio, este... ¿Grabas con Apolo o qué interfaz utilizas? Todo se graba a través de este micrófono, que es el C214, similar al 414, pero con solo una cápsula y a través del Apolo Twin. Y esto pues realmente uso mucho nativo de Ableton, pero también plugins de Universal Audio, de Waves y algunos independientes también que son increíbles. Oye, qué chévere. Y digamos, ¿cómo es tu proceso? Ya que también compones, ¿cómo es tu proceso al momento de componer? ¿Te metes en la onda? ¿Primero haces el beat? ¿Coges algún instrumento? ¿Escribes primero? ¿Molestas con los controles? Cuéntame un poquito, digamos, en especial de alguna canción del Morro que hace música. Claro, pues mira, este, creo que cada una tiene un orden distinto de las cosas, todas tienen que pasar por los mismos pasos, componer, grabar, producir, mezclar, masterizar, pero este, en las que hago con objetos, primero el objeto me va a marcar la pauta para la producción, es decir, me va a definir si va a ser un instrumento o un ritmo y en base a esto voy a construir la pista sobre la cual voy a escribir la letra que va a ir también basada en el objeto, pero... Si es una canción como Gitana, que es una canción que dice colectiva con el Internet, yo escribo el estribillo, produzco el tema y produzco el beat para que la gente eh, componga encima. Ok, cuando tú hablas del objeto, cuando le dices objeto, ¿a qué te refieres? ¿A la temática? Es que justo es lo que venía platicando con un amigo el otro día, que el objeto tiene dos ramas. El objeto, por un lado va ligado a la palabra, y hay toda una ciencia que se llama semiótica, que estudia todo esto. Entonces el objeto va ligado a una palabra, es decir, este por ejemplo, esto, la palabra que, que lo representa es teléfono, ¿no? Pero por otro lado está el símbolo, este objeto va a representar una serie de cosas un poquito menos objetivas. En una manzana, por ejemplo, va ligado a la palabra manzana, pero por otro lado significa dulce, significa okay. pecado, okay. significa ciencia, entonces la letra se deriva de este lado, y, y la música se deriva del objeto físico. Wow, Nunca había escuchado una, un significado tan técnico, muchachos. Ahí está, Consejos de León. ¡Qué chévere! Claro. Eh, el Morro que hace música, ¿cuántas canciones tiene? El Morro que hace música cuenta con 12 temas, 6 este, sencillos y 6 inéditos. Seis sencillos y seis inéditos. Cuando hablamos de los inéditos, para la gente que no sabe qué es inéditos, ¿cuál es la diferencia entre los seis sencillos y esos inéditos? ¿Que los seis sencillos ya los habías lanzado? Sí, los seis sencillos salen antes del disco. Empiezo yo a lanzar los sencillos a partir de agosto del 2020, en que son Gitana, Fondo de Bikini, Manzana, Desamor Feliz, Marea este y se me va uno, se me va uno, este, y Corazón de Papel, perdón. Okay. Corazón de Papel, de hecho, sale como un sencillo el día que sale el álbum, pero es como un tema al que le queremos dar cierto énfasis, eh, y cada uno de estos tiene su videoclip, Corazón de Papel estrena videoclip hoy, en, en dos horas exactamente. Mm -hmm. Sí, sí, sí, sí, para que sean muy pendientes, Así. bueno, eh, ¿qué, ¿qué géneros vemos involucrados? Ya que te gusta tanto el tema de la producción, eh, ¿qué, qué, ¿qué estás mezclando? ¿Qué van a encontrar en, en, en, en el disco? las personas que no han escuchado. Pues mira, creo que, creo que vivimos en una época que, que está buscando romper con los géneros y romper con las categorías, este, entonces, pues, encontramos un lenguaje, yo le llamo lenguaje, ¿no? Un lenguaje urbano, se comunica a través de los ritmos del reggaetón y del trap, pero siempre con una identidad musical, perdón, es que está pasando la basura aquí, pero... Tranquilo, tranquilo, no se escucha. Ah, bueno. Siempre con, con una identidad musical que va desde, desde el jazz, desde el R&B, desde la cultura latina, la salsa, la cumbia. Entonces, como que todas estas influencias se canalizan a través de un lenguaje urbano, pero como es tanta la influencia, no alcanza a, a caer en la categoría pues de, de lenguaje urbano. Ok, ok, me gusta, me gusta, me gusta todo eso, no se lo pueden perder. Canción favorita, yo sé que todos son hijos, yo sé que todos les pusiste mucho amor, pero yo siempre siento que hay una favorita del momento. El día de hoy, si yo te dijera, vamos a, a decirle a nuestros claro parceros que escuchen una canción del morro que hace música, ¿cuál canción dirías tú? Sin duda, ya, ya todas oh. lanzadas, digamos, ya todo está lanzado, digamos que ya se ha salió todo, si todavía faltan cosas por lanzar. Eh, mira, o sea, el, el tema El álbum ya salió en una primera versión Estamos trabajando y de hecho es la primera vez que le cuento Esto a alguien, este, una versión deluxe con, con más temas y más colaboraciones Sin embargo, de los que ya están Afuera Yo hoy escucharía Candela Candela Digo, Corazón de Papel con Karen Méndez Es espectacular, me gusta muchísimo el trabajo de Karen Pero Candela es un tema Que, que te lleva al mundo de la bachata Full, la grabé con guitarras reales Con bajos reales Este con un montón de instrumentos nuevos y, y es una locura. Hablamos de, de Guantanamera, Guajira, de, de la cultura latina y creo que wow, tiene... wow wow ¿Quiere, ¿Quiere decir que en este fenómeno la bachata, que Romeo Santos tuvo influencia por ahí, aventura? Sí, 100%. Romeo Santos y sobre todo Juan Luis Guerra. Fíjate Luis Guerra, que obvio. yo crecí, crecí con una... Un, mis papás son muy fanáticos y, y me lo inculcaron desde muy chico. Oye, estabas hablando de Karen Méndez, que yo recuerdo la primera vez que escuché a Karen Méndez. Sí. Fue hace mucho tiempo cuando hacía todo, no sé si todavía está haciendo los, porque me, me desentendí un poco con Juaco de los covers que estaba haciendo, pero cuéntame, ¿cómo conociste a Karen? ¿La conociste en ese momento los covers? ¿Cómo fue la relación para hacer esa colaboración que sale dentro de poco? Claro, pues mira, la, la historia con Karen es muy curiosa porque eh, ella llega a México, termina su deal discográfico en España y decide venir a México a buscar nuevas oportunidades, nuevo público... Y al abrir su TikTok, llegando a México, lo primero que le aparece es mi video haciendo la canción de la manzana, y como que se juqueó mucho con, con esta narrativa, con este sonido, y me escribió por Instagram, y yo dije, no puede ser Karen Méndez, Karen Méndez, la de, la de YouTube, ¿no? la que yo conozco, y efectivamente me escribe, nos juntamos, yo le abro aquí las puertas de, de mi casa, y e hicimos el tema con una historia que traía ella, que le había contado, como decimos en México, el chisme en, en el celular. Wow, wow, wow, wow, Increíble, increíble. La verdad no se puede perder la canción. Y bueno, ya que estás tan pegado al fenómeno de TikTok, cuéntame un poquito cómo es, cómo es tu, tu orden de hacer TikTok? si Eres muy juicioso, tienes una programación, subes TikToks a diario. Hablemos un poquito que sé que la gente está enganchada y sigue muchos eh, personajes de TikTok también como tú, que pues aparte eres de artista, eres una artista que está en TikTok, no eres un TikToker para que quede claro. Entonces, cuéntame un poquito. Pues mira, justo este... No les va a gustar esto a la gente que, que, que le cuente, pero yo no llevo borradores, yo no llevo contenido por adelantado, yo voy día con día, este, lo que salga ese día realmente no subo diario porque creo que como creadores musicales, y es muy importante si hay gente que hace música que está viendo esto, no nos podemos poner las mismas expectativas de creación de contenido que alguien que hace bailes o que hace trends o que hace estas cosas porque esta persona va a tener ya el plan de trabajo resuelto. Abre TikTok y dice, ok, estas son las tendencias, me las ensayo, me las trato de hacer mejor que como ya se han hecho, me las subo. Pero un creador musical tiene que sacar algo nuevo, algo de su persona cada vez. Tiene que poner su, su vulnerabilidad en la cancha cada que sube un video. Entonces tiene que ver con a veces mostrar mucho y decir, estoy haciendo este tema y a veces decir, te voy a contar esta historia de cuando estaba en la calle y se me ocurrió esta idea o como que cada día es otra cosa, pero la manera en la que lo hago para poder estar sacando, yo subo cinco contenidos fuertes a la semana en, en TikTok sí. este, y básicamente es no juzgar las ideas y es algo que me costó mucho entender es decir, tengo una idea, la idea no me importa la voy a ejecutar, no importa si es buena o mala es una idea que me llegó, ni siquiera es mía, me llegó a la cabeza entonces yo la voy a ejecutar nomás y sobre la ejecución voy a juzgar si vale la pena o no pero, pero nunca la idea, la idea de hacer una canción con una manzana puede ser una estupidez, pero la ejecutas y tiene sentido de pronto ¿sabes? Hermano, qué, qué, qué bonito y, y quiero felicitarte porque no es solo la manera que hablas, sino los consejos y, y, y lo consciente que tienes tu proyecto y lo que quieres hacer y lo que le quieres mostrar a la gente. Quiero felicitarte porque aparte eres muy joven. Eh, quiero invitar a todo el mundo a que escuche ya eh, ese nuevo álbum de El Morro que hace música de león Leiden. Y, y bueno, antes de despedirnos hay algo que hacemos aquí que es el top 3. Mm -hmm. eh, y quiero que me digas tú... Eh, eh, eh, sin, sin ver lo mainstream, sin ver lo que está de moda ahora, lo que está pegando, los artistas que están duros, me des el top 3 de tus artistas favoritos del 3 al 1, pero ojo, pueden haber muchos anglos, pueden haber muchos, pero quiero que me hables de los latinos, del, del, del, okay. del universo hispano, del 3 al 1. Claro que sí, claro que sí. Este, pues mira, por un lado y, y es pegado en Colombia, pero en México no lo conocen mucho, que es el, el maestro Fercho, el Fade eh, sí. Es una inspiración enorme para mí. Fue wow. la persona que me hizo realmente llegar al género urbano, ¿no? Y, y realmente entenderlo. Entonces, Es un compositor Faith, duro. Muy duro muy como bien. compositor. Sí, mis respetos realmente. También eh, Taiko es un productor chileno que está detrás de temas como Tu Veneno, Rojo, de J Balvin, Más de la Una, de Piso 21 y realmente un genio. Este, también yo creo que aquí en México tenemos un talento que se llama Umbe este, Que igual la rompió en TikTok y está haciendo temas increíbles Entonces inevitable hablar de Umbe Y por último yo creo que voy a tener que escoger a Difícil, difícil um, Yo creo que me voy por, um, por Looney Tunes un productor que, ¿No? a pesar a ver, de que claro. mucha gente no conoce su nombre, forjó el sonido de, del género urbano en, en los años 2000 y a la fecha, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que las nuevas generaciones no lo conocen, por lo, pero es un duro, es un duro, es un duro. Y ahora okay. quiero decirte, de esos compositores que tú pongas en, del 3 al 1, quién pondrías? De pronto. Ok, compositores. Compositores, que tú hayas visto. No, no importa que no sean conocidos. Ok, ok. No, no recalcar okay. El, el talento y, y la gente que está trabajando por eso. Claro, pues mira, número uno, digo, no sé si es mi número uno personal, pero lo tengo que poner número uno, es Keiting, Es un compositor colombiano, de hecho, que, que está detrás de, de los hits, de los hits, o sea, está detrás oh, de Tusa, está detrás de, de muchos de los temas más fuertes. Eh, Fade, obviamente, lo incluyo. Y por último, es conocido, pero, pero merece, estoy hablando más de Urbano ahorita porque creo que, que hay mucho que hablar de, de lo que hay detrás, es el, el joven Justin Quiles. Eh, a pesar de que su música es buenísima Sin, sin Justin Kiles en la composición No tendríamos absolutamente ninguno De los éxitos que tenemos hoy en día Toda la razón, toda la razón Y además un compositor que ha crecido Siendo compositor y eso es lo que le ha dado la fuerza Y, y el poder para ser artista Muy buenos los tops, ahí están El top de león Leiden, hermano Pues bueno, nos despedimos pero tenemos que cantar Bro, una canción Una canción que quieras del morro que hace música Para nuestros caros parceros ya está, ya está. Pues le voy a cantar un versito de Candela, ya que estábamos hablando de eso. Es más rapeadito, son más barras. Pero pero igual, vamos a ver. Esto dice... Ella tiene un sexto sentido, hace lo que quiere conmigo. Cuando baila es peligrosa como una movie de Tarantino. De la calle tiene lo finoto que gángster como el padrino me pidió que fuera en secreto porque se adicta a lo clandestino. Cuidado. ya. Yeah. Ay, ahí está León Lady, hermano. Nos, nos despedimos con la despedida del cuervo. Todo el mundo a escuchar el morro que hace música, por favor. Y nos dicen cuál es su favorito, me lo traigan ahí en TikTok o en Instagram donde quieran. Listo, Eso hermano, es todo, mi cuervo. Muchas gracias. Nos despedimos aquí, pobre cuervo. También el saludo del cuervo para que no se te olvide. La mano, el puño, ábreme la helada. Ah, ah, ah, ah. Ahí está, Leiden Cuervo. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Gracias.